Amado, gracias a todo el equipo de producción Quiero dedicarle el tema del día de hoy a mis amigos eh, Tito Lajara, Starling Lajara a, Al ingeniero Jorge Villar, que siempre ven este programa mm. Se sientan a hacer una tertulia allá en el okay. negocio A Ramón Leonardo Lajara, Chinino y a todo el equipo A mi amigo chelin José Lín Infante también Que siempre ven este, este espacio durante su horario laboral. Saludos para usted y a ustedes va dedicado este comentario en el día de hoy. Miren, un profesor de la universidad en la cual yo estudié, nos enseñó, él te atacaba mucho. Él te hacía una pregunta y era incisivo. Te decía, te hacía la pregunta y se te iba encima en forma de presión, ¿verdad?, te hacía una, una presión psicológica tratando de ver si lo que tú estabas diciendo, si la respuesta que tú habías dado estaba segura. Por ejemplo, te preguntaba algo, cuando tú le respondías, él iba encima de ti, te hacía creer, ¿verdad?, que lo que tú habías dicho, que la respuesta que tú habías manifestado era equivocada. Y te decía, ¿tú estás seguro de eso? ¿De verdad que tú estás seguro? Y le preguntaba a otro compañero, ¿usted está de acuerdo con lo que él dijo? Y había personas, había estudiantes que se echaban para atrás, decían no, no estoy seguro y habían compañeros que por miedo a equivocarse sí. le decían, no, yo no estoy de acuerdo con él ese maestro nos enseñó a nosotros sea firme en sus planteamientos pero sea firme en lo que usted dice tiene que tener seguridad y para usted tener seguridad tiene que tener información, de él aprendí muchísimo cada vez que él venía para encima de mí, yo le, esperaba con, yo le esperaba de la misma manera, porque yo me preparaba para eso. ¿Con qué digo con esto? Que a veces hay personas que en función de un planteamiento que una persona, un comunicador puede hacer, o un profesional, lo que sea, hace sobre un aspecto que quizás no le gusta, que quizás no es lo que él quería escuchar, entiende que uno va a, a retroceder. Pues miren, conmigo eso no sucede. Yo solamente retrocedo cuando me equivoco. Porque admito que hay ocasiones hay en las que me equivoco, porque no soy infalible. Ahora, trato de solamente abordar los temas en los cuales tengo información. Esta mañana, cuando yo hablaba de que me parece, oiga, oiga el término, me parece, eso es una opinión, que lo que está sucediendo en la Procuraduría General de la República me parece que es un guión, me parece que es un show. ¿Por qué? Señores, porque cuando usted sale de la República Dominicana y ve lo que ha sucedido, especialmente en América Latina, donde las instituciones son débiles, entonces usted viene y vuelve a la República Dominicana y dice, pero mira, la conducta de lo que está sucediendo aquí se me parece. Por eso esta mañana cuando hablábamos de eso, yo decía, miren, cuidado con lo que pasa en la República Dominicana y la justicia. Cuidado si pasa lo que pasó en Perú con Keiko Fujimori. ¿Quién es Keiko Fujimori? Era una de las opositoras de mayor aceptación, con una alta, un alto potencial en ganar las elecciones, la presidencia. ¿Qué hicieron? Un caso judicial. La destruyeron. Pero, ¿qué, ¿qué también le hicieron a Cristina Fernández de Kirchner? Fue presidenta de Argentina. Un caso judicial. ¿Por qué? Porque son los opositores más fuertes. La machacaron, en buen, en buen dominicano. Pero, ¿qué pasó con Leopoldo López en Venezuela? Y con todos los opositores de Venezuela. ¿Dónde están los venezolanos aquí? Israel, eh, por favor, eh, certifica eso. Todos los opositores en Venezuela, cuando no lo pueden matar... ¿Qué le hacen? Un caso judicial, lo acusan de corrupción, lo acusan de, de, de terrorismo, lo acusan de conspiración. ¿Y quién lo hace? ¿El presidente? No, lo hace la justicia. ¿Pero qué pasó también en Perú con Ollanta Humala? Un caso judicial. ¿Pero qué pasó con Lula da Silva en Brasil? Iba a ganar la, la presidencia. Iba a ganar la presidencia en Brasil. Ah, pero había que... Un caso judicial, 18 años de cárcel, destruido. Pero ¿dónde está Lula Silva hoy? ¿Mm? ¿Dónde está Lula Silva hoy? hoy Pero, ¿qué pasó en Bolivia con Evo Morales? Gana, va a, una, a, a unas elecciones, gana la presidencia, lo acusan de hacer fraude, tiene que salir corriendo, se fue a Argentina. ¿Qué pasa? Desde Argentina vuelven a elecciones, no va él porque no puede, porque lo sacaron, va un candidato de él, de su partido, gana las elecciones. ¿Y dónde está Evo Morales? En Bolivia. Entonces, ¿qué hizo la justicia? Que lo acusó de muchísimas eh, eh, eh, eh, cosas, ¿verdad? Eh, de corrupción, de violación. ¿Dónde está Evo Morales? En Bolivia. Está preso. No, no está preso. Pero, ¿qué sucede en Ecuador? Anoten la fecha, señores. ¿Qué sucede en Ecuador? Rafael Correa, expresidente de Ecuador, está verdad, exiliado y está condenado a ocho años de prisión por supuestos actos de corrupción. Definitiva, firme esa sentencia. Pero ¿qué resulta? Con altas posibilidades el 11 de abril de ganar el candidato de él, Andrés Arauz. Y si gana Andrés Arauz, ¿qué usted creen que va a pasar? Es posible que esa sentencia sea anulada y que eso se, se, se pase como una persecución política. Y entonces vamos, ya vimos a América Latina, volvamos entonces a la República Dominicana. ¿Cuáles fueron las condiciones que llevaron a Miriam Germán a ser Procuradora General de la República? Si usted no lo sabe, yo se lo voy a decir. Nada más y nada menos que el acto bochornoso, asqueroso e injusto que llevó a cabo el ex procurador general de la República cuando la estaban entrevistando para, para, para como juez de la Suprema, ¿verdad? Eh, que le hicieron una vagabundería a ella ahí. Y ese acto fue el que promovió a Miran Germán para ser colocada ahora como procuradora. Porque ella era jueza, no era investigadora, ¿verdad? Eh, ¿Quién pudo ser el procurador general? Wilson Camacho, ¿verdad? Pudo, pudo, pudo haber sido. Porque es un investigador y era jueza, pero ya, no. Ya. La sociedad quería venganza y por eso sí. la colocaron ahí. No por otra cosa. Emanuel Esqueda Guerrero. Emanuel Esqueda Guerrero, es muchísima gente preparada para eso, ah no, incluso gente hasta más joven, porque mira Germán señores, anota la fecha, no tiene fuerza para, para, para eso, ni tiene juventud no lo va a poder hacer, una de las la cosas, tienen ahí como un títere. Una de las cosas que yo dije aquí fue que no me gustaba eh, ella para procuradora por dos razones básicas y una era que era juez, tenía una mentalidad diferente al persecutor Exactamente. formada en 50 años de juez, y la otra era su edad que para eso en este momento se necesitaba alguien con más vitalidad. Pero entonces miren no, por lo demás es una magnífica. Todo eso y si ustedes se dan cuenta no bien el gobierno de Luis Abinader se había instalado cuando ya andaban buscando gente del pasado gobierno presa. Señores tenemos que aprender a leer entre líneas. Dice dice eh, eh, Michel Foucault tenemos que aprender a pensar diferente de cómo pensamos. ¿Mm? Aquello de la construcción de la verdad que la, que la maneja el Estado a través de, lo, de los medios de comunicación Saben cómo hacerlo Son culpables, eso no me corresponde a mí Ahora, lo que sí parece una persecución política, un show, un guión Porque solamente están persiguiendo a lo de una sola ala Al partido precisamente que es el mayor opositor y eso es peligroso Eso es peligroso Que usted esté de acuerdo conmigo, eso es su problema porque no estuvieron de acuerdo, verdad, con los grandes científicos de la historia. Eh, cuando aquel, aquellos que dijeron que la Tierra era redonda y que giraba, eh, algunos lo mataron y a otros lo amenazaron con matarlo y tuvieron que retractarse, no estuvieron de acuerdo y hoy la ciencia lo ha demostrado, porque el tiempo es el mejor descubridor de todas las cosas. Así que, si usted cree que yo, por lo, por lo que usted escriba, por lo que usted diga, me voy a retractar o le voy a dar para atrás, se equivocó, porque yo no soy ese tipo de gente, yo no me dejo influenciar del medio ambiente. No lo permito, porque yo estoy seguro de lo que hago en función de, de mis investigaciones. Por último, y esto sí es demoledor. El día 7, y quiero que me coloquen los boletines. Anote este, este número. Ah, no, pero que eso él, él lo hace porque está en oposición contra el gobierno. Piensa lo que usted quiera. Lo importante es lo que yo estoy diciendo: que es demoledor. El día 7 del mes de enero, póngalo full pantalla del 2021, el gobierno había reportado, anoten la fecha, 2.424 fallecidos. Súmelo, anótelo, 2.424 fallecidos. Y el día 7, o sea, un mes después, de febrero del año 2021, se, han, se habían publicado 2.843 fallecidos oiga eso más de 420 muertos en un mes que yo sea opositor al gobierno y usted cree que por eso lo estoy diciendo ese es su problema ahora de lo que le estoy diciendo es la verdad y la verdad es como dice Platón y Aristóteles es el discurso de las cosas que son y esta es más de 400 muertos en un mes. Ma Exactamente, y no se sabe. Más de 400 muertos en un mes y en este país nadie dice nada. Sí. Control de los medios de comunicación y manipulación de la información se llama eso. Muchísimas gracias.